lectores cuatro meses han pasado la tierra sigue girando alrededor del sol así que es momento de hacer el bujo de primavera estación que comenzó el 20 de marzo y terminó el 21 de junio con una duración de 92 días y 18 horas estos fueron los libros que conseguí durante ese tiempo Just plant a seed, you gotta work it out Give me some of that cold cash, I want to stuff it in my couch Come on, bring me those big stacks, I need them bricks to build my house Give me all of that, all of that till the ATM runs out If money can't buy happiness, then why is it so fabulous, oh, oh. Como pudieron ver, queridos lectores? Se me fueron las manos en muchas compras durante estos meses de primavera. No lo voy a negar, fueron muchas compras. Ya saben ustedes que para mí tres libros son un chingo. Entonces, imagínense cómo me fue cuando me di cuenta de que tenía 11. Yo quería ya un cuarto nuevo para ponerlos todos ahí. Pero bueno, no quiero que se confundan. No estoy arrepentido de ninguna compra. Digo yo. Tengo tres libros nuevos de Neil Gaiman. Dos de H.P. Lovecraft, uno de Herman Hess. solamente me faltó conseguir alguno de Stephen King para tener libros de mis cuatro autores favoritos. Así que yo personalmente estoy súper mega hiper feliz con estos 11 libros. Voy a tratar de en verano ya no comprar tantos porque estos tal vez me vayan a durar lo que resta de este 2017, pero no quiero hacer ninguna promesa porque al parecer las promesas que digo como que las guardo en un cajón y nunca más vuelvo a checar ese pinche cajón, recuerdan en marzo cuando les dije que ya no iba a comprar mangas, bitch, la mentira más grande de este 2017, pero antes de llegar a eso vamos a deshacernos de los cómics que compré durante primavera porque este tema me tiene muy, muy enojado. Archie Jughead, ustedes ya saben que yo estuve obsesionado con la serie de Riverdale Que ya terminó la primera temporada, ya empezaron las grabaciones de la segunda Todavía tengo el hype hasta arriba, pero bueno, comencé a comprar los cómics que, que se fueron publicando aquí en México Y durante estos meses conseguí el número 2 y el 3 de Joghead. Y de la misma forma el número 2 y 3 de Archie ¿Por qué dije que estoy enojado? Porque hay un problema de distribución con Camite o por lo menos eso quiero creer porque en lo que he visto en internet no ha llegado el número 4 a muchos lugares, el 4 se publicó por allá del 20 de mayo y pues bueno ya pasó un mes y no ha llegado aquí a mi estado, voy cada semana a Sunburst y no lo tienen, no me he rendido, esta semana pienso volver a ir para ver si de casualidad ya les llegó el número 4 Yo soy muy obsesivo con mis cómics y con el manga Así que si me hace falta algún número Dejo de comprar la serie, no me importa que le esté amando, eso me pasó con Saga Con Saga compré el 9, pero había olvidado que no tenía el 8 y dejé de comprarla porque no puedo Mi obsesividad no me permite que me haga falta algún número, así que no puedo tener y el 3 y el 5 de Archie Si no está el 4, así que si no consigo el número 4 voy a dejar de seguir estas dos series con la pena de mi alma Porque de verdad las estaba disfrutando y tal vez algunos meses después ya que se me pase el coraje por esto compre los trade paperbacks que venden en Amazon, en donde recopilan los números en inglés de estas dos series, en especial de Jughead, porque hasta donde sé, está teniendo mucho éxito en Estados Unidos y hasta ha estado nominada a algunos premios. Así que, son series que quiero seguir, pero depende de cómo vaya consiguiendo estos números. Y ahora sigue dejando a los pinches cómics y su problema de distribución de lado, vamos a pasar al, al pecado más grande de esta primavera, la compra de los mangas. El título... Que me hizo decir, fuck you, yo lo tengo que tener, fue Ghost in the Shell, publicado aquí en México por Panini Manga. Ustedes no saben, pero yo hace muchos años traté de comprar este manga por internet y... Fuck me, estaba súper carísimo Porque no había ni pistas Ni ganas, ni señales De que se fuera a publicar aquí en México Cuando yo le estaba buscando, así que Ya fueran en ediciones en inglés o en ediciones Publicadas en España, yo encontraba Este venga súper carísimo Así que cuando vi que lo iban a traer Dije, no me lo puedo perder, o sea No, no, no, sería un pecado Ese sí sería un pecado, no adquirir Este título, así que fui y lo compré Me sorprendió mucho ...que es, es un título súper barato... ...y tiene una edición súper, súper bonita... ...porque tiene una... ...bueno, tiene solapas tiene la las páginas son de una calidad muy superior a las que normalmente tiene un manga en su versión normal y además tiene muchas páginas ilustradas, prácticamente cada, capi cada inicio de capítulo trae páginas a color y bueno, por si ustedes no saben, las páginas a color en los mangas suelen ser una característica especial porque se publican en blanco y negro, así que es este... Este título es hermoso y vale cada centavo que ustedes puedan pagar por él Si lo compran a precio de, de portada, no a un precio más elevado Pero bueno, ya se publicó el volumen 1 Está por publicarse el volumen 2, creo que van a ser 3 Y yo estoy súper al pendiente porque Ghost in the Shell ha sido, ha sido una de las series Tanto en manga como en anime que ha marcado, ha dejado huella Ha estampado su presencia en la cultura popular Así que lo tenía que tener y fue ese mismo pensamiento el que me dejó investigando qué otras series habían sido muy importantes dentro del mundo otaku, por así decirlo, ¿verdad? Dentro del manga y del anime, y pues Neo Genesis Evangelion salió a flote. Cuando yo era jovencillo, cuando yo estaba en secundaria, esta serie me aparecía por todos lados, la pasaban día y noche en Animax pero a mí no me llamaba la atención porque lo único que yo sabía es que se trataba sobre robots gigantes peleando, y a mí ese es un género del anime que no me llama mucho la atención de hecho nunca he visto ningún anime de ese género, no he visto el anime de Evangelion, pero me enteré de que ya desde el año pasado lo estaban publicando aquí en México, igual Panini lo estaba, lo estaba trayendo y dije, ¿lo compraré? ¿no lo compraré? estaba en duda porque en el momento en el que, en el que comencé a pensar en eso llevan en el tomo número 10 así que yo dije podré conseguir los 10 tomos que han sido publicados y por suerte si sí estoy pudiendo conseguirlos porque aquí en Tepic hay una tienda que se llama Kaboom Comics y ahí tienen prácticamente todo manga que se está publicando en México lo tienen ahí y cada semana les están resurtiendo así que hay muchas posibilidades de que puedas encontrar un número pasado. Y eso me pasó con Neo Genesis Evangelion Fui y tenían, creo que la primera vez que fui Tenían el 1, el 2 y luego se brincaba hasta el 6 Y dije, ¿lo podré conseguir? Le pregunté al muchacho y me dijo que sí Así que amiguitos, tomé la decisión de empezar a comprar Neo Genesis Evangelion Y pues en estos meses me compré el tomo 1 O bueno, volumen volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen Four, volumen 5 Volumen 6 Y el volumen 7 Todavía me falta conseguir el 8, el 9, el 10, el 11 Y el 12 Que son los que van publicados aquí en México Y en total son 14 Así que se puede decir que voy a la mitad de la serie Ya la comencé a leer y me encanta La relación entre el manga y el anime Es muy curioso Porque por lo general primero se publica el manga Y después se adapta el anime Pero por lo que he estado leyendo Aún estoy medio confuso en eso La idea original se creó para un anime y a partir de ahí Se empezó a adaptar al manga Porque este manga es una adaptación De lo que se ve en el anime No es algo totalmente fiel a lo que pasa En las dos cosas pero aún así mantiene La esencia y como les dije Ya lo comencé a leer y me está gustando muchísimo He leído por ahí que el anime Tiene muchísimas otras cosas Que es un poco más profundo Y pues la verdad es que yo recuerdo Que el anime era un en el momento en el que yo era joven Por todo lo que aportó al mundo de la animación en Japón Así que yo estoy muy feliz de haberme animado a conseguir esta serie Que es tan popular y tan importante Y sí, no les voy a decir que ya no voy a comprar ninguna otra cosa Porque Panini Manga se está poniendo las pilas En los próximos meses se van a venir el, el manga de... Creo que se llama Kimi no Nawa o Your Name El año pasado salió una película animada que fue, estuvo en mi top de películas favoritas Así que va a salir van a traer la versión en manga Tengo que conseguirlo En octubre van a traer por fin Uzumaki Uzumaki por si no sabían es un manga Súper importante dentro del mundo del terror Así que es uno de los mangas más conocidos Dentro de ese ámbito Y pues amiguitos tengo que tener Uzumaki en mis manos También se anunció por ahí que en los próximos meses Van a traer Lock and Key Hace años ya se estaba publicando aquí en México Pero creo que no lo terminaron de publicar Hubo problemas con eso Así que Lock and Key va a regresar Parece ser que en esos compilados Y pues yo, yo estoy ansioso Porque es Lock and Key de Joe Hill El hijo de Stephen King Y es una serie que ha sido muy importante Durante estos últimos años Ya se terminó de publicar Pero en su momento causó mucho revuelo Así que Lock and Key Los mangas que está por publicar Panini Hay muchas cosas que se vienen Y yo tengo que admitirlo Voy a comprar ya no voy a decir que no, en los libros sí le quiero bajar un poquito, pero tampoco voy a decir voy a comprar nada más cuatro, porque pues ya vemos cómo me va con mis propias promesas. Así que amiguitos, eso es todo por ahora, si ya leyeron alguno de estos libros, cómics o manga, me gustaría saber sus opiniones en la parte de abajo, y recuerden, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.